Hola, soy Pandora, tu gurú certificada en libertad de expresión. Mores, lo que vengo a decirles es muy simple. Entérense de lo que pasa, miren a su alrededor. Ilústrense, exprésense, pero sobre todo, secciónense de que siempre, siempre, siempre, sí. puedan decir en público y a través de cualquier medio, al gobernante de turno o a cualquiera con poder político, lo siguiente. Incompetente, falaz, imbécil, inoperante, corrupte, mentiroso. El contenido de estos videos tiene un alto nivel de incorrección política y aún más alto de lenguaje políticamente correcto. Aguanten ahí la transmisión. En realidad, un gobierno puede ser tildado de lo que ustedes piensen de él. Pueden pensar y decir que es un gobierno de... Si estuviéramos los el... Nos hacían allanamiento y nos metían a todos en la guandoca. Pero si no pueden hacer esto, si los persiguen por criticar con objetivos fuertes a sus gobernantes o por denunciar o por levantar su voz, prendan las alarmas y prepárense, porque lo que vengo a mostrarles es el manual de Pandora para activistas, gestores culturales periodistas o ciudadanías en general con el fin de protegerse de gobiernos autoritarios que restringen la libertad de expresión. Bueno, o algo así. Muy pronto en las pantallas de sus celulares.